Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a enseñar cómo funciona la aplicación eh, vigas metálicas, que es este de aquí. Esta aplicación nos va a permitir el cálculo de vigas metálicas vía apoyadas de una manera muy sencilla y rápida. Vamos a ver cómo. Primero que nada, tenemos que decirle las cargas que vamos a, a calcular. Como veis aquí ya tengo preparados unas, unos datos, podemos ponerle eh, los datos del, de la briga, la briga 1 que se encuentra en el forjado 1 en el pórtico 3 le damos una carga del forjado ser una tonelada por metro le damos 0,5 toneladas por, por metro de carga continua del cerramiento una carga puntual vamos a volver a ponerle los mismos datos y una distancia entre las viguetas con estos datos ya vemos que están eh, unos datos de carga. Volvemos, volvemos hacia atrás y ahora pasamos a darle datos para calcular el momento. La luz de la viga que va a tener, pues 5,50, podemos decirle que tiene un, una luz de 6 metros, por ejemplo. Y luego a continuación tendremos que indicarle el tipo de nudo, si es apoyado, apoyado, si es empotrado, empotrado, apoyado, empotrado, empotrado, apoyado. Vamos a decirle que es apoyado, empotrado, por ejemplo. Y luego le tendremos que dar la distancia más corta al apoyo de la carga puntual, si es que hay una carga puntual. Podemos poner 2 metros, podemos poner 2 metros y medio, por ejemplo. Y nos da unos datos de momentos. Volvemos otra vez hacia atrás y ahora es el momento de darle valores para calcular la inercia. En primer lugar tendremos que calcular el valor que elegir el valor de alfa. El valor de alfa lo escogeremos en función del tipo de viga de los apoyos que tengamos y el tipo de carga que tengamos. Es un, un apoyo continuo vía apoyado, si es una carga puntual vía apoyada, continuo empotrado empotrado, en fin, veis como hay diferentes tipos de, de carga que podemos escoger en función de lo que nosotros tengamos. Entonces, vamos a escoger por ejemplo la de una carga puntual. Y Luego a continuación tenemos que escoger el valor de la máxima flecha permitida. Esta máxima flecha permitida pues irá en función del tipo de viga que, que vayamos a calcular. Si son vigas de cubierta, si son vigas hasta 5 metros, vigas de más metros, vigas eh, con viguetas en muros, ménsulas o cualquier otro elemento. Voy a escoger, por ejemplo, la de vigas de más de 5 metros sin luz, eh, de luz sin muros. Para ese tipo de vigas, de vigas tenemos eh, que n partido 1 eh, partido 400, ya tenemos un dato de, de la inercia, volvemos otra vez hacia atrás, vamos a seguir dándole más datos y ahora nos quedaría darle la resistencia de cálculo del acero, la resistencia de cálculo del acero simplemente tenemos que decirle el límite elástico, elástico, si es A42 o si es A52 y el tipo de acero que tenemos, en función del tipo de acero que tengamos y el tipo de límite elástico, pues nos dará unos valores de resistencia de cálculo del acero podemos otra vez hacia atrás y ahora ya vemos que tenemos unos resultados, unos resultados de carga, tenemos unos resultados de momentos, un momento mayorado, la resistencia, inercia, módulo resistencia y además nos sugiere tres perfiles que podrían cumplir para, eh, para los datos, para las cargas y los momentos que hemos introducido eh, como datos. Pero además tenemos otra casilla más, otra otra opción más que es el detalle de resultados. Vamos aquí. Podemos pinchar en el detalle de resultados, y aquí nos eh, prepara un informe en el que tenemos los datos que le hemos ido introduciendo: de carga, los momentos, la inercia, según el tipo de la vida, la resistencia de cálculo de el módulo de resistencia, y nos va a decir unos resultados con las sugerencias de los tipos de perfiles y de la sección de perfil que, que cumpliría y en función de los datos podemos escoger unos u otros. Además, este informe, podemos pinchando aquí arriba, podemos decirle que lo envíe por correo a quien nosotros queramos o podemos darle a imprimir en papel directamente o en PDF para tenerlo guardado. Bien, pues esta es la aplicación de vidas metálicas. Espero que os haya gustado y que la probéis y ya me contaréis qué tal os resulta. Gracias, hasta luego.